En febrero, Glauber Contesot, de 33 años, invirtió todos sus ahorros en Dogecoin, un token meme. Dos meses después, en abril, Dogecoin explotó en precio y Glauber se hizo millonario. Bienvenidos a Criptomonedas, la comunidad más educada en toda la criptoweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo ideas de cómo ganar dinero en el criptomercado. Hoy estamos hablando de Cardano y por qué Glauber lo está invirtiendo todo en esta moneda. Él cree que Cardano podría ser la principal moneda fabricante de millonarios en los próximos años. Es posible que Glauber tiene el talento para reconocer monedas millonarias. Primero Dogecoin y ahora Cardano. Para Glauber, Cardano es la única moneda en la que vale la pena invertir. Su razonamiento es bastante simple e interesante. Según su razonamiento, mucha gente perdió su oportunidad con Bitcoin y Ethereum. Realmente, antes de invertir en Dogecoin, Glover no tenía mucho interés en las criptomonedas, pero ahora ve el verdadero caso de uso de Cardano. Dice que está tomando cada dólar extra que tiene y lo está invirtiendo en Cardano y yo creo que obtendrá muy buenos rendimientos con esta moneda. También vi otro artículo en la que el autor explica cómo Ethereum y Bitcoin van a aplastarlo todo en este ciclo alcista, pero Cardano podría terminar superándolos a ambos. Si volvemos la mirada a la carrera alcista del 2017, prácticamente nadie sabía lo que era Ethereum o las criptomonedas. Pero ahora Ethereum se ha vuelto en un nombre familiar. Ahora la mayoría de la gente saben que Ethereum es una criptomoneda. Hace cuatro o cinco años atrás, yo les hubiera dicho que Ethereum era la moneda con el cual se pueden hacerse millonarios. Pero ese tren ya pasó. Si aún no has comprado Ethereum, es posible que te la perdiste. Cuando Bitcoin alcanzó los 20.000 en el 2017, la gente definitivamente se sintieron que se quedaron atrás. Ahora Bitcoin está en 48.000 mil y muchos saben que lo perdieron. Sin embargo, con Cardano todavía tienen una gran oportunidad para participar en algo súper temprano. Para los próximos 4 a 5 años, creo que Cardano será una de las mejores oportunidades para ganar mucho dinero. Cardano puede llegar a 3 dólares en las próximas semanas, tal vez incluso en los próximos meses puede subir a 5 o 10. Cosas muy emocionantes están sucediendo con Cardano. Pronto estaremos viendo la actualización de Alonso Hardfork, que traerá a la red de Cardano la funcionalidad de los contratos inteligentes. La Goguen Era le dará la habilidad de construir aplicaciones descentralizadas. Esto significa que podríamos estar viendo los últimos días de la mejor oportunidad para comprar Cardano a un precio bajo, como lo llama el millonario de Dogecoin, Robert Contesat, la mejor apuesta en cripto. Esto es todo lo que les tengo. Y recuerdan que esto es solo mi opinión, no es consejo financiero. Sean bendecidos.